Los sonidos del español. B. B. Con B se escribe violín. Violín. Con B se escribe vaso. Vaso. Con B se escribe vela. Vela. Con B se escribe vaca. Vaca. Con B se escribe vaquero. Vaquero. Con B se escribe vestido. Vestido. Con B se escribe velero. Velero. B b ba ba b b b b bo bo bu bu b b Vaca, vaca, velas, velas, vino, vino, volar, volar, vuelo, vuelo, ve, ve, vaca, Vaca, vaquero, vaquero, vasos, vasos, vacuna, vacuna, vapor, vapor, valija, valija, verde, verde. Velero, velero. Vestidos, vestidos. Vela, vela. Ver, ver. Ventana, ventana. Vino, vino. Viejo, viejo. Violín, violín. Vida, vida. Vocales, vocales. Voz, voz. Volcán, volcán. Volante, volante. Volando volando, vuelo, vuelo, vueltas, vueltas, vacuna, vacuna, valiente, valiente, valija, valija, Valle, valle. Válvula, válvula. Vegetal, vegetal. Vehículo, vehículo. Veinte, veinte. Vela, vela. Velero, velero. Viajar, viajar. Video, video. Viejita, viejita. Viento, viento. Vikingo, vikingo. Vocales, vocales, volante, volante, voleibol, voleibol, votos, votos, votación, votación, vuelo, vuelo, vueltas. Vueltas, vuelco, vuelco, vulgar, vulgar, vulgo, vulgo, vapor, vapor, variable, Variable, vasija, vasija, vanesa, vanesa, valer valer, venado, venado, venda, venda, veneno. Veneno. Ventana. Ventana. Verduras. Verduras. Visa. Visa. Virus. Virus. Vitamina. Vitamina. Vivero. Vivero vivienda, vivienda, volar, volar, voz, voz, voltaje, voltaje, volcán, volcán, vocación, vocación, Vulnerar, vulnerar vuestro, vuestro. Vuelves, vuelves, vueltas, vueltas, vuelque, vuelque. Ve, ve.